Hola gente, y bienvenidos a otro capítulo sobre Flutter. En el episodio de hoy vamos a trabajar con Hive, una base de datos no SQL, puramente escrita en Dart. En el pasado ya trabajamos con base de datos SQL, como SQLite, con el plugin SQFlight. También trabajamos con base de datos en la nube, como es Firestore, que es parte de Firebase y en el capítulo de hoy quiero mostrarles una opción para tener base de datos locales sin necesidad de usar SQL. Hive es una base de datos muy liviana escrita 100% en Dart y que trabaja muy parecido al real-time database donde tenemos una base de datos donde podemos almacenar pares de key value como si fuera un mapa. La ventaja que tiene que al estar escrita 100% en Dart es cross-platform por lo tanto esta base de datos funciona en la versión desktop la versión web y en la versión mobile de Dart casi sin ningún cambio es una base de datos que todavía tiene un camino por recorrer pero ya está en un nivel estable que nos permite utilizarla en nuestros proyectos aunque tiene algunas limitaciones ahora vamos a ver que como dicen en la documentación es muy fácil de usar básicamente nosotros tenemos un mapa este mapa lo podemos indexar por claves de tipo string o de tipo numéricas, eso es a elección nuestra. Y a cada clave le, pod le podemos asociar un objeto de cualquier tipo. Pueden ser tipos nativos o pueden ser clases que nosotros definamos y registremos en la base de datos para poder serializar y deserializar soporta encriptación en el caso de que necesitemos encriptar los datos de nuestra base de datos y según alegan ellos no lo he comprobado pero en los benchmarks suena bastante bien es muy liviana y no nos genera un gran overhead en utilizarlo tienen algunos autobombos con su performance lo cual para bastante bien comparadas con utilizar SQLite o Shared Preference tiene algunos ejemplos de aplicaciones ya creadas por si quieren revisar algunos features, tiene algunos ejemplos y tiene una documentación que está bastante avanzada y bastante bien organizada. Hay un tutorial muy bueno, está en inglés. Si quieren verlo también, seguramente eh, toca algunos temas que yo quizás voy a pasar por arriba. Para instalarlo es muy fácil. Simplemente tenemos que agregar la dependencia de Hive y después una de un generator, que este generator lo que hace es generar código por nosotros para no tener que escribir todo desde cero sobre todo cuando queramos trabajar con los Type Adapters que son una forma de registrar en la base de datos cómo convertir nuestros tipos, nuestras clases en objetos de la base de datos. Vamos a ir un poquito para atrás y vamos a empezar instalando la dependencia y después vamos a ir avanzando en los diferentes features. Como en este capítulo me quiero centrar en la base de datos y no tanto en la interfaz, vamos a reutilizar la aplicación esta de SQLite demo que hicimos en su momento donde teníamos tareas y las podíamos marcar como completadas y vamos a trabajar en reemplazar la base de datos y utilizar Hive en lugar de SQLite. Afortunadamente en su momento toda la parte de la base de datos la habíamos encapsulado en este objeto que se llama Task Database, por lo tanto deberíamos poder modificar gran parte de este archivo sin necesidad de tocar demasiado la interfaz para que todo siga funcionando vamos a agregar la dependencia de Hive y las dependencias de desarrollo recuerden poner las dependencias de desarrollo dentro de DevDependencies ya que si las agregan acá va a funcionar igual pero van a ser parte del archivo final cuando quieran distribuir la aplicación y este código le va a generar un archivo de mayor tamaño y es algo que no se va a utilizar le damos a Packages Get y vamos a empezar a ver cómo hacer el setup de nuestra base de datos. Antes de poder comenzar a utilizar Hive, lo que tenemos que hacer es inicializar nuestra base de datos y para eso tenemos que decirle en qué carpeta queremos que guarde los archivos. Para eso lo tenemos que hacer antes de que arranque la aplicación y vamos a tener que convertir nuestro run nuestro método main en asincrónico ya que vamos a tener que hacer varias cosas para inicializar la base de datos necesitamos llamar el método init y este método init recibe un pad que no es necesario un browser pero nosotros estamos en mobile este pad es la carpeta dentro del dispositivo donde queremos guardar nuestros datos esta carpeta tenemos que tener cuidado porque dependiendo de donde dónde elijamos guardar los datos, esa base de datos puede quedar expuesta, por ejemplo, si lo guardamos en una SD externa o por ahí necesitamos permiso de escritura para guardarlos en una carpeta que por defecto no tenemos, que no tenemos permiso. Por lo tanto, una forma segura de elegir la carpeta es utilizando otro plugin que se llama Path Provider. Este, este Path Provider lo que nos da son métodos independiente de la plataforma, que nos ayudan a elegir carpetas seguras donde podamos escribir y que nuestros datos estén bien resguardados. Vamos a definir entonces que nuestro path lo vamos a sacar de la librería pathProvider y vamos a llamar a Application Documents Directory, que es un método que está dentro de pathProvider. Este método devuelve un feature, por lo tanto vamos a hacer un await, de ahí que necesitamos el async en el main y este es el pad que le vamos a entregar a nuestro init y lo vamos a convertir en string. A partir de ahí ya podemos empezar a utilizar Hive para guardar información. Reiniciamos la aplicación y vemos que todo sigue funcionando sin ningún problema. Por lo tanto vamos a ir a nuestro database y empezar a trabajar con Hive. Lo primero que vamos a hacer es borrar este database y todos los códigos de las funciones auxiliares, ya que las vamos a ir reescribiendo una por una. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar dónde vamos a guardar nuestros datos. En SQLite nosotros tenemos tablas, y acá lo que tenemos es el concepto de boxes. Un box tendría que ser el equivalente de una tabla, y es una forma lógica de almacenar tipos de datos por ejemplo podríamos tener un box de settings para tener configuraciones podríamos tener un box de tareas para guardar los tasks que queremos almacenar podríamos tener un box de comentarios un box de posts si fuera un blog etc la idea es que en cada box guardemos cosas similares antes de poder empezar a usar un box lo que tenemos que hacer es abrirlo y para eso tenemos un método en Hive que se llama OpenBox y recibe el nombre, por ejemplo, Task. A partir de que este OpenBox termina, ya queda el Box abierto para poder trabajar sobre él. Antes de pasar a cómo agregar y cómo actualizar, vamos a pasar a, a ver cómo mostrar la lista. Para eso vamos a cambiar ya nuestra Título porque ya no es un SQLite, ya estamos usando Hive. En la versión de SQLite teníamos un future para los ítems que no lo estábamos usando, por lo tanto lo vamos a borrar. Y lo que estábamos haciendo era esperar a que la base de datos esté inicializada. Y si eso pasaba, veníamos acá. Estamos usando un get un future builder y ya vamos directamente a este get all task para cuando queremos trabajar un box no necesitamos un future builder, simplemente podemos decir que tenemos un box y decirle a Hive que nos dé el box de tareas. Y sobre este box podemos hacer vamos a obtener el tamaño y podemos ir haciendo un get de cada uno de los elementos. Por lo tanto, podemos eliminar este Feature Builder y quedarnos solamente con la construcción de nuestra lista y en vez de utilizar el list view común, podemos usar el Builder tenemos la cantidad de ítems, la podemos sacar de la lista del box y después vamos a tener un ítem Builder que recibe un build context y el índice, vamos a tener nuestro item y lo vamos a obtener de nuestro box y acá tenemos que hacer una diferencia entre hacer un get por un key y hacer un get por un index si hiciéramos un get por el key, si las keys no son correlativas tendríamos un problema por lo, tanto, por lo tanto acá yo quiero obtener el item en un índice específico y luego con ese ítem, lo que voy a querer hacer es crear el list ail. Vamos a dejar comentadas algunas cosas, ya que todavía no tenemos todos los datos en su lugar. Vamos a reiniciar la aplicación. Aparentemente, esto no es más así. Vamos a moverlo al inicializador de mi base de datos bien aparentemente ahora el inicializar funciona pero no me anda el open box que el open box lo estamos abriendo acá pero no me está dando bolilla vamos a llamarle a este vamos a decirle que guarde como task box y que sea un fill y al hoy vamos a decirle que devuelva ese box que ya teníamos abierto. No hace falta que sea un future. Entonces ahora en vez de usar este box directamente podríamos usar el task database el db.getAllTask nos dice que es null, evidentemente nos está faltando inicializar algo, bien lo que está pasando es que yo acá tenía un toString este toString aparentemente no es correcto porque el path lo que me devuelve no es algo válido para init, entonces este openBox nunca se ejecutaba, quedaba bloqueado lo correcto acá es poner .pad. ahora sí, si yo salvo la aplicación no tira ningún error y esta lista se está generando a partir de los elementos que yo tenga guardado en mi box por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es tratar de agregar algo cuando el usuario ingrese eso se va a llamar este addTask que va a terminar llamando a este insert que es donde tenemos que agregar nuestro elemento para agregar elementos como había dicho era, es muy fácil yo tengo que agarrar el box sobre el cual quiero trabajar y tengo varias formas de agregar una forma es usar add que lo que hace es agregar el valor que nosotros le demos y ese valor va a ser asociado a una clave numérica autoincrementable otra forma es usando put, donde yo puedo decirle cuál es la clave, si supongo, si ya la conozco. Y el valor asociado. O puedo hacer, por ejemplo, un put add para poner un valor en una posición dada dentro del de array. En mi caso yo lo que quiero hacer es un add. Y por ahora vamos a hacer un add simplemente del nombre de la tarea. Si salvamos y tratamos de agregar algo, vemos que automáticamente acá me aparece el iconito de teléfono y el task.name eso es porque tenemos nuestra data hardcodeada por lo que simplemente acá podemos reemplazar con el valor que estamos trayendo del ítem que por alguna razón no es el valor Ahora sí, por una razón el primer valor, no sé qué escribí, me lo reemplazo por eso, pero a partir de ahí está bien. Ordenar la oficina. Ahí tengo las tareas. Como pueden ver, es muy fácil insertar cosas. Simplemente hacemos un add y ya con eso alcanza. Antes de trabajar sobre el update, vamos a ver cómo hacer para poder guardar nuestra task completa. Que si recuerdan, una task Tenía un nombre y un booleano que era si estaba completa o no. Le vamos a sacar este ID ya que acá no lo vamos a utilizar porque no lo necesitamos. Y vamos a sacarle este menos uno. Lo que queremos ahora es en lugar de guardar en lugar de guardar solo el nombre de la tarea, lo que queremos es guardar la tarea completa. Vamos a cambiarle el nombre a esta a este box por una cuestión de que estamos cambiando el tipo de datos por las dudas para que no nos perjudique vamos a reiniciar la aplicación y otra vez tenemos una lista vacía y cuando agregamos nuestra tarea vemos que nos tira un error que nos dice no se puede escribir no conozco el tipo task y nos pregunta si registramos un adapter como había anticipado rápidamente al principio del video los tipos por defecto que soporta Hive son las listas, los mapas, las fechas los strings, tipos nativos, tipos primitivos por lo tanto si nosotros queremos registrar un tipo adicional como por ejemplo una clase de tipo task lo que tenemos que hacer es generar un type adapter y registrarlo para registrarlos hay dos formas, uno hacerlo de manera global para toda, para toda la base de datos. Por lo tanto, cualquier box puede serializar ese tipo de datos, O si es algo muy específico, lo podemos registrar solamente en un box. En este caso no tiene mucha incidencia, por lo tanto, lo vamos a registrar en toda la base de datos. Eso lo vamos a hacer acá. Luego de hacer el init, vamos a registrar un adapter y que se llame Task Adapter. Y cada uno de estos Task Adapter están asociados a un valor numérico. Este valor numérico lo que le permite a Hive es cuando graba en la base de datos asignarle este valor numérico en algún campo específico que tiene de interno. Entonces, cuando va a leer de la base de datos y detecta que hay un tipo que no conoce, con este entero puedes saber cuál es el adapter que va a utilizar si en el futuro nosotros agregamos adapters es muy importante que este task adapter siempre sea el índice 0, ya que si yo a este después lo muevo al índice 2 los tipos viejos no se van a poder deserializar por lo tanto a medida que agrego adapter este, este de valor lo tengo que ir incrementando para los nuevos adapters y mantener el mismo valor para los adapters viejos la forma más fácil de generar un adapter es utilizar el Hype Generator que por eso lo agregamos que nos permite generar un tipo de manera fácil nos permite generar el adapter de manera automática a partir de nuestro tipo para eso lo que tenemos que hacer es en la clase donde tenemos nuestro tipo que en este caso es una persona agregar estas annotations que le va a decir a Hype cómo está organizada nuestra clase significa que acá en nuestro task nosotros acá le vamos a decir que esto es un hub type y le vamos a decir que el nombre es el field número 0 es muy importante acá de nuevo estos índices hay que respetarlos es decir si yo digo que el nombre es el tipo 0 el día de mañana completed no puede ser el tipo 0 y acá vamos a decirle que es el tipo 1 este to map y from map los podemos eliminar porque ya no los vamos a usar más y a su vez también tenemos que decirle que esto va a generar un archivo de tipo part que es donde va a estar el código generado como hacerlo todo junto es un poco molesto vamos a separar el task en un archivo propio Y vamos a llevarnos el import de Hive. Vamos a definir un part que se llame task.adapter.dart. Este part es una directiva para los generators que lo que van a hacer es ejecutar lo que haya para generar en este archivo y lo van a guardar en el archivo que nosotros les digamos. Ahora vamos a ver cómo se genera ese archivo y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es importar nuestra task en todos los lugares donde la estemos utilizando. Una vez que tenemos definido nuestras anotaciones y nuestro archivo tipo part lo único que nos queda es correr el generator. Para eso, tenemos que ejecutar este comando largo que es packages pub run build_runner runner build eso lo hacemos abriendo la terminal y ejecutamos este comando si ejecutamos build se ejecuta una sola vez y termina y si queremos podemos poner watch y lo que hace el build runner se queda mirando todos los archivos que tengan esta directiva apart y cada vez que lo cambiamos vuelve a ejecutar el build eso sirve para cuando estamos cambiando constantemente en archivos si no, no tiene mucho sentido yo lo voy a ejecutar una sola vez Acá me está tirando un error, que en realidad está buscando por alguna razón sí o sí se sigue llamando llamar task.g Vamos a volver a correr el runner. Ahora corrió bien, no tiene ningún error. Se me fue el error. Si yo abro este archivo, vean que ahora me apareció acá el g.dart. Y esto tiene mi clase que se llama taskAdapter. Este código no hay que modificarlo. Acá nos dice bien grandote, pero acá pueden ver qué es lo que se generó por si necesitan analizar algo. Entonces, en nuestra base de datos ahora automáticamente nuestro Task Adapter ya no nos tira error. Reiniciamos nuestra aplicación. Vamos a venir a nuestro Main y decirle que nuestro ítem es de tipo Task. Y acá queremos saber el Name. Y acá nuevamente ya usamos el task complete. Ahora sí, si hacemos... Si creamos una nueva tarea, no nos tira un error y nuevamente tenemos nuestro texto y nuestro checkbox. Ahora vamos al tema de actualizar y en este caso vamos a necesitar pasarle el index porque vamos a necesitar saber qué posición estamos modificando. Eso significa que acá vamos a tener el index. Y cuando hacemos el update, le vamos a decir también en qué index queremos modificar. Para modificar una tarea, simplemente agarramos el taskbox. Y ponemos en la posición index el nuevo valor de la tarea. Salvamos. Se llama item. Ahora sí, salvamos y cuando apretamos el checkbox automáticamente esto se chequea y se deschequea. Vamos a generar otra tarea y también podemos chequearla y deschequearla a gusto. Para ver que realmente esto está en una base de datos vamos a detener nuestra aplicación y vamos a ejecutarla desde cero a ver si mantenemos las tareas y el estado de chequeado de cada una. Ni bien abrió la aplicación, vemos que tenemos las dos tareas y una chequeada y una sin chequear y podemos seguir cambiando el estado de cada una. Como pueden ver, registrar un tipo es muy simple, ya con tener la clase que estamos usando de modelo para moverla de un lado a otro de la pantalla y agregarle algunas anotaciones, ya tenemos nuestro adapter, por lo tanto eso no debería ser un problema y es una práctica súper recomendada porque es más prolijo de trabajar. Vean que la diferencia entre el código SQL que teníamos antes y en lo que es manejar Hive para datos locales es, es ridículamente menos línea de código. Este concepto de los boxes está muy bueno, es muy fácil de trabajar, no debería darles ningún problema. Una cosa sí que hay que tener en cuenta que estas boxes hay que cerrarlas en algún momento y es bueno hacerlo cuando nuestro widget ya no los necesita entonces podríamos tener nuestro dispose y hacer el dispose de la base de datos para que se cierren los recursos y no tener que andar perdiendo memoria y de esa manera tenemos un ejemplo migrado desde SQL a Hive noten también la ventaja de haber tenido separada la base de datos, las modificaciones en la interfaz fueron mínimas. Otra cosa a tener en cuenta, que es muy útil, cuando nosotros creamos la, la aplicación de SQLite, para re, redibujar nuestra pantalla, estábamos usando setState. Ese setState nosotros lo podemos obviar en Hive, lo mismo que este setState vacío. Ahora, ¿qué pasa? Si yo reinicio la aplicación sin, set, sin el setState, cuando chequeo no pasa nada pero si vuelvo a salvar se actualiza eso es porque este box que estoy mostrando acá está cambiando pero yo no me estoy enterando antes nos enterábamos por un set stage que me redibujaba toda la pantalla lo cual tampoco es lo ideal para poder enterarnos cuando un box cambia podemos agregar el plugin Hype Flutter Luego de importarlo, tenemos algunas funcionalidades extras. Una de ellas es este Watchbox Builder, que recibe un box y un builder. Como box le vamos a dar el box de nuestra base de datos. Y como builder, recibe un contexto y el box ya inicializado. Este box inicializado puede venir de, open, de un Open Box, por ejemplo. Vamos a mover entonces nuestra List Builder dentro de Builder. Y ahora sí, este box.length va a ser el box que recibe el Builder. Por lo tanto, este Watch Box Builder va a estar observando este box. Y cuando este box cambie, le va a mandar un mensaje. Va a hacer que este widget llame a este Builder y redibuje la lista salvamos y ahora sí como ven cuando yo hago un clic se actualiza automáticamente y de hecho la lista no titila tanto como titilaba con el set state que la reconstruía completamente también se si agregó otra tarea automáticamente aparece la nueva tarea en mi lista, por lo tanto siempre trabajo en un box observarlo con un watchbox builder es parecido a lo que es el future builder cuando trabajamos con futures en la documentación tienen algunas cosas más que les recomiendo leer la parte de índices y autoincrement, como para terminar de entender cómo hace el add con los índices y qué pasa cuando yo hago un put en el medio de, un, de los add la parte de lazy también puede ser útil, son boxes que no están en memoria sino que se cargan a medida que las quiero usar. Si necesita usar encryption pueden trabajar acá con el encryption y ver qué recomendaciones hay con el tema de las claves y qué tan seguro es. Una cosa así importante es que los boxes son append only, es decir, cada vez que agregamos ítems las cosas se van agregando al final y si yo elimino algo no se elimina eso del archivo y cada tanto hay que compactar la base de datos. Para eso simplemente se puede llamar al método compact, por ejemplo, antes de hacer un close. Cosa que siempre después de usarla mucho la, la compacto y la cierro. Otra forma es darle una estrategia de compactado, por ejemplo, cuando hay más de 50 elementos que compacte o cuando la cantidad de borrados es tal porcentaje del total que la pueda compactar. Pero es algo a tener en cuenta para librar espacio, si no este archivo va a crecer indefinidamente hasta que esté totalmente lleno nuestra tarjeta de memoria. La parte de modeling data también, péguenle una miradita rápida que nos explica cuál es el orden de las key, cómo filtrar ítems. ¿sí? Como no hay sistema de queries todavía en Hive básicamente tenemos que agarrar todos los values y hacer. Filtrarlos en memoria, lo cual puede ser una desventaja. Si yo tuviese demasiados ítems en memoria no podría manejarlo. Pero es un proyecto que creo que vale la pena mirarlo. Sobre todo si vamos a hacer aplicaciones desktop, algunas webs sencillas o mobile para guardar datos un poco más complejos de lo que es un Shared Preference, por ejemplo. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Si les gustó el tema de base de datos y quieren ver más, déjenme un comentario y podemos ir más profundo en este tema en otro video. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene.